UADC informa, calidad académica. El doctor Cristóbal Noé Aguilar González, investigador universitario y coordinador de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue galardonado con el Premio de Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2019. El investigador es egresado a la Facultad de Ciencias Químicas, ha dedicado 24 años a la docencia, es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado más de 130 artículos en revistas científicas, 8 libros y 16 capítulos en textos de alto rigor académico. Jesús Rebindranat Galván Gil presentó el informe de resultados como director de la Facultad de Sistemas Unidad Saltillo. Durante sesión del Consejo Directivo, el rector Salvador Hernández Vélez reconoció los avances en calidad educativa, consolidación de la planta docente y vinculación con el entorno de la facultad. Destacó la formación académica que reciben los estudiantes y los logros obtenidos a nivel nacional e internacional y sobre todo la vinculación con el sector productivo. Al reafirmar el compromiso de brindar oferta educativa de todos los niveles, la Máxima Casa de Estudios ofrece la maestría en Administración con duración de dos años a través de la Facultad de Contaduría y Administración de Monclova, que convoca egresados de contaduría pública, administración, derecho, economía y áreas afines. Para más información escribir al correo facposgrado.com, en Facebook, en la página Feca Monclova División Posgrado, y en los teléfonos 866-205-1724 Y a través del WhatsApp 866-177-1054 Identidad, agencia, espacio, el videojuego desde los estudios culturales y contenidos alternativos en YouTube, nuevos formatos, mismos significados, son los libros presentados por Antonio Corona y Brenda Muñoz, docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La obra del Dr. Corona está centrada en mostrar a los videojuegos como objeto de estudio en las ciencias sociales. Asimismo, la doctora Brenda Muñoz hace un análisis de los contenidos audiovisuales como algo relevante para comprender el lugar que ocupa YouTube. YouTube en la cultura popular. La presentación de ambos libros forma parte de las actividades... ...del Programa Ambulante de Conferencias Magistrales... ...Sobre Comunicación, Diversidad y Desarrollo Social... ...del ciclo Enero-Junio 2019. Cultura Arodi García, maestro de la Escuela Superior de Música... ...regresó a las aulas con mayor preparación... ...lo que reedituará en beneficio de sus alumnos... ...luego de haber cursado dos programas... ...en el Instituto Musical de la Universidad de Luca en Italia especializados en guitarra y música de cámara. El maestro Arodi también impartió clases y ofreció diversos conciertos por el país. En el mes de junio, viajará de nuevo a Europa para ofrecer conciertos en Hungría, Francia y Alemania. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.